¿Cómo están? Y bienvenidos al... Cringe para Nord... Ok. El día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es una nueva semana, nueva semana llena de videos. Y sinceramente, este video ya es uno de los que yo quería ya hablar. Ya tenía tiempo queriendo hablar de este tema. Ustedes saben que las cosas que se mueven solas, especialmente los monos pues me gusta, me asusta, pero a mí me encanta hablar de esto y sinceramente el tema como de McDonald's y todo esto a mí me, me gusta muchísimo y ya tenía rato queriendo hablar de este tema, pero por una u otra cosa que no me acordaba y no podía pero bueno, hoy ya les traigo este video sobre algo que está pasando dentro de Chucky e. Cheese Cheese pero lo están tratando de ocultar Así que bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy Rápidamente, antes de empezar, les dejo aquí mi TikTok Lo que dure abierto o si sigue abierto aquí en México, en Latinoamérica Pues ahí se los dejo, aquí está de este lado eh, Les recomiendo seguirme por Instagram, ya me han dado cayendo porque pues ahí es lo primero que agarro, acabo de responder preguntas, etcétera, etcétera. Entonces aquí se los dejo. Y en la parte de aquí les dejo mi Facebook. Todos los días tienen memes nuevos. Todos los días, no importa que llueve, relapague, que me caiga el demonio. Pues no. Todos los días tienen memes. Así que ahora sí, después de decirles esto, ¿qué les parece si comenzamos ya? Ok, Chuck E. Cheese. No sé si ustedes ubiquen este restaurante que sinceramente, a pesar de que en Latinoamérica no es como muy común, por ejemplo, en todo México creo que solo hay como 3 o 4 restaurantes Chuck E. Cheese que están pues en Ciudad de México y yo personalmente no conozco a alguien que... Diga, ah me encanta Chuck E. Cheese o algo así Es como muy muy muy común en Estados Unidos Ahí es donde está muy fuerte Estilo McDonald's, estilo Kentucky, estilo Carl's Jr. si quieren decirlo así Es una cadena así como de comida rápida Más que nada enfocada en niños ¿Por qué niños? Pues bueno Yo creo que todos ubicamos a Chuck E. Cheese por estos monos que van a estar viendo en pantalla Que son como animatrónicos Ya llegó, ya está aquí, el gordito se escondeó estos animatrónicos hacían como show, era parte del show, era parte para que todos los niños quisieran ir a Chuck E. Cheese, que personalmente sería mi primera razón para decir, no, no, no, yo no me paro ahí. Y qué raro que lo diga la persona que acaba de comprar una muñeca maldita para que viva en su casa. Pero bueno, entonces básicamente estos monos se movían y este era el show, esta era como la atracción de este restaurante, además de que tenía maquinitas de videojuegos y demás. Fue súper, súper, súper popular. Pero, obviamente, esto empezó a tornarse un poco oscuro, vamos a ponerlo así, ya que dicen que desde el origen de Chucky Cheese todo estaba como muy turbio. No sé si ustedes conozcan la historia de Chucky Cheese, pero bueno, se decía que el ratón de Chucky Cheese realmente es que era un huérfano y este huérfano no, ni siquiera sabía como que el día de su cumpleaños y le gustaba mucho festejar los cumpleaños de sus compañeros en el orfanato, pero el suyo nunca se lo festejaban porque pues no sabía ni cuándo era su cumpleaños ni nada. Y después, pues ya que creció y demás, pues andaba vagando por las calles de Nueva York y le gustó vivir en una pizzería, en la parte de adentro de una pizzería, pues porque olía rico, digo, pues aquí no le gusta el olor de la pizza y pues ahí la, el dueño de la pizzería lo quería matar porque pues era un ratón y por azares del destino, pues... Chucky Cheese empezó a cantar y les gustó tanto, o sea, les gustaba tanto la voz que el dueño de la pizzería dijo, ok, te contrato y pues yo quiero que cantes aquí en mi restaurante. Y de hecho la primera canción que cantó el ratón en el restaurante pues fue la de cumpleaños hacia un niño que estaba cumpliendo años. Y es por esto que estos son los animatrónicos que fueron súper, de verdad, súper, súper populares. A mí me daban miedo, sinceramente. Ahora como ustedes recordarán, en McDonald's también se hizo algo parecido de que el payaso Ronald McDonald pues también se movía por las noches y había un montón como de experiencias que decían los niños que decían los empleados, que sí pasa que no pasa, que sí, que el payaso tanto que mejor prefirieron quitarlo, no importa en qué McDonald's vayas, bueno, yo creo que muy pocos pero por lo menos los que yo he ido no tienen al payaso ahí en exhibición como lo tenía otras veces donde te podías hasta sentar con él en la misma banca, ahora no lo tienen por alguna extraña razón, bueno pues más o menos algo pasó así con Chuck E. Cheese. Ahora sí que Chuck E. Cheese fue el foco de atención cuando esto ocurrió hace más o menos un mes. Por Twitter salieron unas capturas supuestamente de unas noticias donde cinco niños se habían perdido dentro del restaurante. Es decir que entraron con sus papás, los cinco niños, y nunca salieron. Salieron los papás, salieron los empleados, salieron todos los niños, pero estos cinco niños no no salieron por ningún lado, a pesar de que pues sí hubo investigaciones de policía y que los papás estuvieron pues esperando que sus hijos, pues ¿qué les pasó? Pues nunca supieron nada de los niños y los papás decían que después de que reportaron que los niños se habían perdido y esto que el otro salían como olores extraños de adentro del restaurante, o sea, como dando a entender como si los estuvieran cocinando o algo parecido y pues los niños nunca salieron, entonces básicamente ese era como todo el rumor y curiosamente, curiosamente, no sé qué tan coincidencia puede ser esto en el restaurante donde los niños se perdieron, estos cinco niños dentro de Chucky e. Cheese ese restaurante es famoso porque qué? Pues porque ahí es donde más reportes ha habido de que los animatrónicos se mueven. Así tal cual como el videojuego de Five Nights at Freddy's. Así, hagan de cuenta. Había un montón de personas, tanto de niños, tanto de adultos, y como personas que trabajaban dentro de ese restaurante en específico de Chuck E. Cheese, que decían que sí se movían raros los animatrónicos. Y de hecho hasta había como fotos y videos de que lo o sea de que abrían y cerraban los ojos a horas de que estaba cerrado el restaurante y pues entonces se hizo la teoría de que pues está ligado algo así como al videojuego esto que les digo de Five Nights at Freddy's y pues que más bien habían, pues sí, los animatrónicos algo les habían hecho a los niños, no no tanto como de que pues se perdieran en un lugar cerrado y pues ya nunca salieron, no, más bien los agarraron y pues les los cocinaron pues. Y esto, esta teoría y todo, todo esto de que los animatrónicos se mueven por las noches y se mueven cuando ni siquiera están prendidos, cuando no hay nadie adentro de los restaurantes, se ha hecho tan famoso que ahora... Justo como pasó con McDonald's, los niños le tienen pavor, pavor, pavor a los ratones y a todos estos animales que se mueven. Pues digo, obviamente son robots, pero ya ni siquiera se les quieren acercar. Tanto que han de cuenta que el restaurante como que ya su marca pues es el ratón y sacó unos como de esos cochecitos que tú le pones una moneda y se mueve así. Igual, pero era oficial de Chuck E. Cheese y tenía el ratón y los niños nunca se subieron. Así tal cual, una persona que tenía ahí el carrito Dice que lo puso, ni un niño se subió ¿Por qué? Pues porque ya el miedo ya era como muy intenso Y pues justo como pasó con Ronald McDonald Si quitan al payaso, pues ya se quita el miedo Pero pues en el caso de Chucky e. Cheese Donde Chucky e. Cheese es su atractivo, es sus monos pues entonces ¿qué le va a quedar al pobre restaurante? Después se decía que Five Nights at Freddy's y Chuck e. Cheese tenían como relación, pero esto más que nada es una teoría y se dice que supuestamente eh, si sí el videojuego es inspirado en los monos del restaurante, pero no significa que pues sí que tengan alguna relación, por lo cual pues esto le haya pasado a los niños, ¿verdad? Pero sinceramente, eh, de que digan de que se mueven y que hay un montón de fotos y así de que, los, de que están abriendo los ojillos los monos. No, o sea, y aparte vean esto, ahorita ya son animatrónicos, o sea, ya son robots, ya, ya está todo muy computarizado, lo que ustedes quieran. Pero antes eran monos así tal cual, como un moped, o sea, aquí van a estar viendo las imágenes. No sé por qué en ese entonces... Los niños amaban estas cosas que yo ahorita las veo y digo, esto está muy creepy, yo ni siquiera me le quiero acercar a 10 metros a la redonda. Y en ese entonces pues era súper normal y desde ese entonces también ya está como la leyenda, ¿no? De que se mueven, de que hacen, de que dicen, de que se roban a los niños y demás. Aunque debemos aclarar algo y es que esta teoría de que los niños o las personas se pierden dentro de Chuck E. Cheese... Está desde hace mucho tiempo, específicamente desde 1987 Porque sí hubo un crimen dentro de un Chucky Cheese donde murieron cuatro niños Pero, o sea, fue causada por un criminal Es mi gata corriendo, así la locura El criminal sí fue puesto en la cárcel y demás Pero bueno, como que a raíz de eso se decían otras cosas No tanto del criminal, sino más por las teorías que había en el restaurante Pero bueno... Pero bueno, fantomitas, esto ha sido todo por toda la teoría gigante que hay en Chuck E. Cheese. Bueno, además de eso que dicen de que, por ejemplo, tú pides una pizza, ¿no? Y te dan la pizza y pues tú comes pedazos, pero dejas uno o dos porque ya no te cupieron, porque ya te llenaste lo que sea. Se decía también que... Eh, los empleados tenían la orden de que tenían que juntar todas las pizzas, o sea, todos los pedazos restantes, y que al final ellos rearmaban una pizza completa y pues ya se ahorraban como que sus ingredientes. Y de hecho, son famosas las pizzas porque tienen la forma así media rara, no es el círculo perfecto como de otras pizzas, y pues por eso la teoría se súper alimentada con eso. Pero bueno, estas han sido todas las cosas que pasan en Chuck e. Cheese y que quieren esconder... A toda costa. Espero que les haya gustado mucho Díganme en los comentarios si ya habían oído de esto Si saben alguna otra cosa de, Si quieren que hable de algún otro restaurante Y demás, los quiero mucho Y nos estamos viendo en el siguiente video No olviden que sus saludos van hasta el final Y si no han visto el video anterior sobre la muñeca Y no saben de qué hablo, de que pidieron una muñeca Para que llegue aquí, yo les recomiendo que vean El video que les voy a dejar en la parte de aquí abajo Como en unos rectángulos que salen aquí Justo aquí y ahí los llevo directo al otro video para que se enteren de la nueva sección que va a haber en el canal. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Hola los saludos de hoy son para Federic Aguilar. Para Nación Anime 2.0. Para Rubén Alexis. Otro más para Nelly Jauregui. Otro más para Edith Heidi. Y los seis comentarios del emoji secreto. Muchas gracias, nos vemos al siguiente. Los quiero mucho. Bye, Gon.